¿Qué hace el bebé en el vientre materno mes a mes? Este video te muestra qué hace tu bebé dentro de tu tripita mes a mes. El feto en el primer mes de embarazo. 12 horas después de la concepción, el huevo empieza a dividirse y emprende el primer y más peligroso viaje de su vida, migra hacia el útero. Al tercer día, llega a destino y se implanta en la mucosa de la matriz. Al finalizar el primer mes, tiene aspecto de un diminuto caballito de mar. El feto en el segundo mes de embarazo. El corazón del embrión empieza a latir. Se adivina su cara y miembros. Crece a gran velocidad. el feto en el tercer mes de embarazo. El feto va adquiriendo el aspecto de un bebé. Ya tiene ojos y párpados pero se mantienen cerrados. Su cuerpecito se recubre de una piel transparente y se va formando el primero de sus sentidos, el tacto. Siente la presión que se ejerce sobre su pequeño cuerpo. Su corazón late y se puede oír con Doppler. El feto en el cuarto mes de embarazo. Tu bebé tiene cuerdas vocales pero no vibran por falta de aire. Empieza a tragar líquido amniótico y se va desarrollando el segundo de sus sentidos, el gusto. Y es que el líquido amniótico tiene un sabor y olor distinto según lo que come la madre. Se mueve de forma torpe y suave y al finalizar este mes, las mamás que ya han tenido un hijo sentirán sus primeras pataditas. El feto en el quinto mes de embarazo. El feto empieza a hacer muecas, bosteza y se lleva el dedo a la boca. Incluso tiene hipo. Traga, orina y su intestino se llena de meconio. Hace muchas siestas y cuando está despierto, se mueve mucho. Si es tu primer hijo, ya reconocerás sus suaves pataditas. el feto en el sexto mes de embarazo. Su oído ya está en marcha. Tu bebé oye tanto lo que ocurre en tu vientre como los sonidos que le llegan del exterior. Muestra preferencia por la música clásica y armónica. También su gusto se va perfeccionando y es capaz de distinguir entre el sabor dulce del amargo. Muestra preferencia por el primero lo que expresa tragando más cuando el líquido amniótico está más dulce. Sus pulmones aún están inmaduros pero su diafragma empieza a moverse. Estos ligeros movimientos llamados respiración fetal le ayudan a expulsar el líquido amniótico del interior de los pulmones y sirven de entrenamiento para la respiración extrauterina. El feto en el séptimo mes de embarazo. El bebé abre los ojos pero no distingue los colores. Solo ve sombras. La vista, el más importante de los sentidos humanos, es el menos desarrollado al nacer. Tardará varios meses en ver como un adulto. El feto en el octavo mes de embarazo. Todos los órganos del bebé funcionan, excepto los pulmones. Como está ocupando más espacio en la cavidad uterina, se mueve menos. El feto en el noveno mes de embarazo. El último mes de gestación es el del acabado. El bebé come y engorda mucho. Traga mucho líquido amniótico y orina del orden de las dos cucharadas cada hora. Por lo demás, se mueve menos. Nacerá con sus cinco sentidos bien alertos. Esto incluye el olfato, un sentido muy unido al gusto, que le permitirá reconocer el olor de tu leche en cuestión de horas.